terapia o hacerles entrevistas para ver el motivo de por qué robó, este, algunos rasgos que la persona pueda tener y ya va a ser eso, podríamos este, limitar si es necesario este, que entre a una prisión o tenga pues, alguna sanción por lo que hizo. Pues más que nada así como que ayudarlos a que tuvieran un nuevo empleo, que se les ayudara y posteriormente, pues no sé, que cumplieran una cierta cuota de su sueldo para pagar ese tipo robo simple pues se puede castigar con una, una medida administrativa. Dependería mucho tal vez de los montos que se hayan robado y del daño que haya, que haya ocasionado. Pues ayuda a la comunidad, por ejemplo, barrer áreas verdes, sembrar árboles, dar alguna ayuda en algunas escuelas de mantenimiento. ¿no? Me parece que el trabajo social Podría ser una mejor opción que estar encerrado entre cuatro paredes, donde adentro también es una magia increíble, donde adentro se maneja también delincuencia, droga. Una multa. La labor social, ¿no? Creo que eso sería algo bueno. ¿no? Hay personas que están presas y que fueron sentenciadas por un delito menor. Y las penas impuestas por un juez fueron excesivas. A mí se me hace que mucha de esta gente podría estar en libertad, pagando a la sociedad del daño que hicieron o eh, eh, pagando a la víctima el daño que le causaron. De hecho, no sé, es una situación bastante oscura por qué tanta gente está en prisión, si es como un negocio o es como una total situación del deterioro de nuestro tema de justicia. Nos parece que tenemos que ir pensando un, un tipo de cárcel distinto, un tipo de justicia distinta, donde se castigue menos y donde se eh, procuren otros mecanismos alternativos en términos de hacer pagar estas, ¿no? estas penas, como se les dice comúnmente, y, eh, y también que el Estado empiece a ver a estas personas como personas, no que tienen que estar aisladas, que no tienen derecho a nada, si bien hay como un proceso que se tendría que estar resolviendo, pues el Estado tiene que ir garantizando ciertos derechos, entonces nos parece que no, en una celda que haya este, el triple, cuádruple, o ¿no? cinco veces más de su capacidad, pues nos parece que es pues, inhumano. ¿no?